Hola, amigas y amigos. Mi nombre es Aldo Suárez y tengo el agrado enorme de estar saludando a estos señores que tengo aquí detrás, con quienes compartí muchísimas horas de arte, risas, alguna que otra picada, emociones y música. Estos señores eh, realmente es gente de, de admirar, no solo por lo que hacen a nivel musical, sino por la clase de personas que son. Así que es un honor para mí saludar en este 15 de aniversario de este grupo ju y por muchísimos, muchísimos más. Y no hay otra forma que celebrar de músico a músico que también obsequiándoles una canción. Y así que les voy a regalar esto que se llama Suena la Banda, que es una fiesta de aromas. de olor canela y anís para los malos ratos buenos aromas en tu nariz siente el geranio vainilla y cedrón que te perfume el alma menta, lavanda, pino y limón sobre el vapor dulce sopor danza los aromas y la vida asoma sobre el vapor dulce sopor Lanzan los aromas y la vida asoma Ajá. Naranja y enebro, pachuli, romero Melisa, eucalipto, tomillo y almendras aroma de fuego, naranja y enebro, pachuli Tomillo y almendras, aroma de fuego sobre el vapor Dulce sopor, lanza los aromas y la vida asoma sobre el vapor Dulce sopor, lanza los aromas y la vida asoma ah, Feliz cumple, queridos. Los quiero.